ejecutada por el semillero bioetno del Sena Regional Guainía, desarrollada de forma participativa y concertada con dos comunidades indígenas de, Egnave, de Egnia Puinabe y Turupaco, con el fin de generar acciones para su aprovechamiento ecoturístico. Otras epíticas caídas fueron rescatadas para alquiler de, de los 72 años. en total se realizaron 56 especies de orquídeas, de las cuales el 70% son deportes nuevos para el departamento del guarnillo. Los géneros más representativos fueron la epidemia con 8 especies y la caja de con 5 especies. Se realizaron especies de gran interés para el avistamiento, incluyendo Aganicia Sinahernea, Catadilla Violacia, Calandria Estangiana, Chinoches, cholonchilón y Escutiaria estelea. En la segunda fase se desarrolló una cartilla sobre orquídeas en la lengua nativa, Curripaco y Tuinari y en español para promover la valorización de la biodiversidad sobre parte de las comunidades indígenas. De forma complementaria, se adecuó un muestrario de orquídeas en el Centro Ambiental y Ecoturístico del Oriente Amazónica, Sena Guainí, para fines educativos y se dejó establecido el sendero para avistamiento de orquídeas en dos, comuni en dos comunidades trabajadas. Gracias al apoyo del Grupo de Investigación Humilia de, de la región, y la estrategia de Zenova de cena logramos sacar adelante este hermoso proyecto.